hola chicas buenos días feliz inicio de semana a todas hoy día vamos a aprender algo nuevo o es posible de que ustedes ya lo sepan pero es muy bueno que lo podamos eh, retomar para poder informar a todos nuestros clientes el día de hoy vamos a hablar de 12 consejos que sirven para para eh, permanecer con, con aroma eh, a perfume pues, durante más horas en el día. Así que espero que esta información le tomen mucho provecho y se la puedan compartir a los clientes o al resto de sus equipos. Es posible que ustedes. Eh, hay que han experimentado cuando salimos que cuando ofrecemos una fragancia muchas personas dicen eh, bueno ese perfume no dura mucho eh, podría ser que otros comenten ese perfume mancha la ropa o podría ser que ese perfume me causa alergia bueno para eso son los consejos del día de hoy así que pongan mucha atención el número uno que no puede dejar de faltar para nosotros permanecer con un olor agradable durante todo el día es mantener nuestra piel humectada esto quiere decir que después del baño nosotras tenemos que humectar la piel con la fragancia que más le guste y de preferencia pudiera ser la fragancia que se parece o es igual al perfume que va a utilizar o sea, utilizar la misma colección para que el olor o el aroma se mantenga mucho más tiempo, ¿verdad? Ese sería el primer consejo que vamos a poner en práctica, humectar la piel, una piel reseca tiende a ocasionar que el perfume pues se disipe un poco más rápido así que bueno, ese es el consejo número uno número dos, a dónde vamos a aplicar el perfume es posible que ustedes eh, hayan observado a muchas personas que cuando se colocan un perfume lo hacen por todos lados arriba, abajo, a los lados bueno, déjenme decirles que eh, hay partes en el cuerpo que generan mucho más calor como es el caso atrás de los oídos eh, en el, los codos, en la área de los codos. Atrás de las rodillas, verdad, en la zona del cuello es donde el cuerpo genera mucho más calor y es específicamente esa zona donde vamos a colocar el perfume. Así que mucha atención con ese eh, consejo, porque eh, muchas veces eh, acostumbramos, porque vamos a, a la de carrera, verdad, o, o estamos este contra el tiempo, pues lo que hacemos es agarrar el perfume y nos, y nos lo echamos por todos lados, pero no la manera en que vamos a hacer que el perfume dure más tiempo en nuestro cuerpo pues utilizando las zonas de más calor de nuestro cuerpo consejo número 3 así que mucha atención este cuando aplicar el perfume así que esto pónganle mucha atención como les digo cuando ya vamos de salida lo primero que hacemos es ponernos el perfume incluso sobre la ropa y eso no se debe hacer el perfume debe colocarse antes de ponerse la ropa ¿Por qué razón? Porque cuando el perfume se coloca antes de ponerse la ropa Recuerden, se acaba usted de bañar Acaba de humectar su piel Y acaba de poner el perfume Antes de poner la ropa Esto va a evitar que la ropa se manche que este, y, y le va a este, ayudar a usted para que todo el día esté pues, eh, con mucho aroma ¿Saben por qué? Porque cuando el cuerpo tiende a sudar Igual se impregna en la ropa Entonces eh, es cierto se va, se va a impregnar en la ropa el sudor Pero también el perfume, recuerde Que usted ya, ya se humectó la piel Y también acaba de utilizar La fragancia que más le gusta Así que muchas veces uno, se, uno dice Esta fragancia me salió Súper buena porque me quité la ropa Y todavía tiene el aroma Al perfume, pues esa es la respuesta Cuando usted se coloca el perfume Antes de ponerse la ropa Eso va a causar que su ropa siga oliendo súper bien aún cuando usted ya se haya cambiado consejo número 4 nunca frotar el perfume ustedes se han fijado que cuando damos a probar un perfume eh, muchas personas eh, cuando lo colocan este lo pueden probar en la muñeca esa es la manera correcta de, de, de, de probar un perfume muchas personas lo que hacen es esto esto no es correcto porque cuando se frotan el perfume, el pH de nosotros se, se revuelve con lo que es la fragancia y tiende a cambiar. Por esa razón cuando usted se coloque un perfume para probar, solamente eh, tóquelo para olerlo pero nunca se frota así que mucha atención con eso esto les va a servir a ustedes incluso cuando tengamos un evento y estemos mostrando las fragancias por favor eh, no Sugieran al cliente que cuando se lo pongan en su muñeca eh, No lo vayan a frotar Porque eso es lo que muchas veces ocurre El pH de nosotros es más fuerte Y tiende pues a revolver la, la fragancia Pues este Y no y no le va a gustar al cliente Por eso es que muchas personas dicen eh, Esto huele a fruta, esto huele muy dulce Esto está muy fuerte Pero es por eso, verdad Porque cuando se lo prueban lo hacen así Pero también podemos darles a probar una fragancia Utilizando un isopo, verdad este, eh, rociándolo de perfume Para que esta persona lo pruebe Así que eso muy importante ¿Verdad? Consejo número 5 El perfume también usted puede llevarlo En su cabello, pero eso no Quiere decir que usted va a agarrar el bote de Perfume Y se lo va a poner en todo el cabello Esto lo que quiere decir es que Usted puede agarrar un peine Un cepillo y usted lo va a rociar Así Deje que el alcohol se, se evapore, ¿verdad? Y ya una vez que el, el alcohol se ha evaporado, usted peine su cabello por adentro, especialmente de adentro hacia afuera para que el perfume se impregne en su cabello y eso también va a ayudar a que el aroma esté con usted mucho más tiempo durante todo el día Así que no se trata de ponerse el perfume en el cuerpo, no se trata de ponérselo en la mano y ponérselo dentro del pelo, se trata de que usted desodorice su cepillo evapore el, el, el alcohol, ¿verdad? Y usted se peina de la manera que usted desea. Ese sería el consejo número 5 y espero que ustedes le vayan tomando mucha nota, mucho interés, porque les va a ayudar a que ustedes obtengan mucha más clientela, ustedes van a sentirse más frescas, van a andar con un aroma todo el día y muchas veces fíjense de que, eh, si ustedes han notado, muchas personas le dan... Eh, halagos a uno cuando le dice me encanta su, su perfume y eso sucede y muchas veces ustedes dicen pero yo no ando ya no, ya no me siento yo el perfume eso significa de que usted tiene humectada la piel se puso el perfume antes de ponerse la ropa y su aroma se impregnó en su ropa así que esto va a hacer que usted ande perfecta con un excelente aroma todo el día así que eso fue la, el consejo número 5. Consejo número 6. Es recomendable a todas ustedes de que anden una fragancia eh, tamaño viaje en su cartera. Esto les va a ayudar a ustedes a que eh, cuando ustedes sientan, que bueno, que ya no sientan la fragancia con ustedes, puedan ir eh, al baño de señoras, ¿verdad? Rocen un poquito, se lo pongan. Aquí en las partes que da más calor, ¿verdad? Este en las muñecas y en los codos, para retocar el perfume. No significa en ningún momento de que vamos a agarrar ese perfumito y nos vamos a persinar por todos lados con el perfume. No se trata de eso. Simplemente es retocar la fragancia para que usted pues sienta. Eh, se sienta bien, ¿verdad? Y la persona que esté a la par suyo, simple y sencillamente logre apreciar la fragancia que usted tiene con usted, ¿verdad? Ahora, consejo número 7, ¿verdad? Eh, es, es bien importante que sepamos distinguir el porcentaje de concentración en los perfumes. Si usted sabe que la fragancia que usted está utilizando tiene un 20% de concentración, sabe que es un perfume fuerte. O sea,. Concentración significa eh, un, un perfume eh, 100% eh, perfume Aceite eh, que dura más ¿Verdad? O sea, es fuerte la fragancia Cuando eso es usted Usted lo que va a hacer es que puede utilizar Un hisopo, un algodoncito para Retocar lo que es la fragancia Y colocársela de nuevo, pero nunca Poner eh, perfume sobre perfume Para que de esta manera No sienta usted tan fuerte La fragancia y otras personas En vez de darle un, un cumplido, le digan ¡Wow! Qué perfume tan fuerte verdad también hay una hay, si ustedes se han fijado en la parte de atrás dice eutolet uh, so, eso significa que la concentración del perfume solo tiene de un 10% a un 5% de concentración esto es lo que va a ayudarles a ustedes que el perfume no es tan fuerte verdad porque ya eh, este, lo, lo han diseñado con menos concentración y este no importa que usted se lo coloque porque no le va a causar eh, ni le va a alterar la fragancia que ya se había puesto anteriormente verdad y los body mist que ustedes ya conocen esos tienen el 1% de concentración porque no tienen tanto alcohol ¿Verdad? Y pues usted puede llevarlo con usted donde quiera, especialmente si va a la playa. Usted sabe de que pues, entre el sol y la arena no se distingue qué es el olor que uno anda. Entonces usted puede utilizar los refrescantes. Eh, hay una gran variedad de refrescantes. No contienen mucho alcohol. Que usted lo puede utilizar a cualquier hora del día y eso le va a beneficiar para permanecer perfecta. Ahora, consejo número 7. Número ya les mencioné, este, es que llevar la, la fragancia con ustedes, ¿verdad? Y también este vamos a pasar al otro, que es, si ya lo había mencionado, consejo número 8 es, eh, vamos a tratar la manera de, de, de utilizar, eh, algodoncitos y ustedes me van a preguntar para qué son estos algodoncitos ustedes saben que hay muchas personas que padecen de alergia muchas personas les agarra de estornudar muchas personas les duele la cabeza porque también este el perfume les causa malestar verdad bueno hay un consejo que ustedes lo tienen que tomar muy en cuenta y es que ustedes van a poner eh, el perfume en el algodoncito verdad de preferencia si usted tiene eh, donde guardan su ropa tiene tres o cuatro gavetas sabe que van a utilizar 12 algodoncitos y ya les voy a decir por qué cada uno de ellos, usted lo va a colocar en la esquina de cada gaveta donde pone su ropa Para que eso eh, haga este, el aroma a su ropa No quiere decir que usted va a oler al mismo perfume Porque acuérdese que el, el olor tiende a evaporarse, tiende a desaparecer Pero eso va a ayudar a que la ropa esté desodorizada Y usted se sienta fresca, se sienta que usted eh, tiene una fragancia puesta en usted Sin que le cause la salera lo mismo para los bebés Muchas de ustedes eh, han de decir bueno mi niño padece de alergia um, el perfume del baby es muy es muy fuerte lo mismo pongan el perfume en el algodoncito póngalo donde están los pañales póngalo donde está la ropita del niño y ustedes verán que todo el tiempo su bebecito huele riquísimo verdad también se les aconseja el consejo número 9 es que si usted tiene varios perfumes no se recomienda dejarlos o ponerlos en el baño porque el baño es húmedo ustedes saben de que tenemos el sistema de ventilación o es frío tenemos el, el, el, el calor verdad el heater o tenemos el, el calor y tenemos el ac y entonces el aire acondicionado esto significa de que el perfume tiende a cambiar el aroma debido a los cambios de temperatura del baño así que lo que podemos hacer es y lo que se recomienda es eh, que si usted tiene en su gabinete donde guarda la ropa do, o, eh, y hay un espacio donde guarda todos sus cosméticos incluyendo perfume, utilice una cajita ¿verdad? coloque todos los perfumes en esa cajita y cúbralos para que esto conserve temperatura eh, ambiente y también usted mantenga la concentración de los perfumes, así que esto es muy importante para que la persona que tiene muchas fragancias no se les evapore porque incluso muchas personas acostumbran a guardar los perfumes en la tapadera esto hace que se cambie el aroma y esto hace que se evapore el perfume recuerden que la mayoría de perfumes contiene aceite y alcohol para poder hacer una una fragancia agar agradable verdad así que eso es bien importante consejo número 10 y este póngale mucha atención es posible que ustedes alguna vez se hayan encontrado con alguna persona y de repente eh, sienten un aroma bien agradable y ustedes dicen ¡wow! qué fragancia más rica verdad bueno, muchas veces, muchas personas acostumbran a, a revolver los perfumes Para algunas personas es agradable, pero para la mayoría no ¿Saben por qué? Por los componentes de cada perfume. Es posible de que a la persona que lo usó y a la que lo, lo olió, pues le gustó, pero a otras personas les incomode debido a los ingredientes de cada perfume. Se recomienda que en lugar de revolverlos con otras fragancias, traten la manera de utilizar lo que es la crema, el gel de shower, y también el perfume de la misma categoría para que usted acostumbre su cuerpo verdad a, a, a un solo aroma. Y si usted tiene varias fragancias, de esa manera pueda disfrutarlas todas eh, una cada día, ¿verdad? Consejo número 10 o 11, ¿verdad? Utilice los perfumes. Muchas personas acostumbran a comprar y a comprar diferentes fragancias, pero no los utilizan porque los, los dejan para ocasiones especiales. Entonces, aquí va, juega un papel muy importante su personalidad. ¿Saben por qué? Porque si usted su pH este, está acostumbrado al perfume fuerte, usted todo el tiempo va a utilizar una fragancia fuerte. Si su pH es una eh, que le gustan las fragancias frutales o suaves entonces sabe de que usted tiene que mantener y utilizar la misma categoría de eh, aromas verdad entonces usted se podrá preguntar pero qué es ph el ph pues es el sistema hormonal que, que tenemos nosotras verdad y se caracteriza en tres eh, en tres categorías, está el pH de las personas, el pH que tiene eh, ácido y, y esta vez es cuando la persona pues este, tiene, eh, aquí tengo mis notitas, permítanme un momentito, el pH ácido, es eh, cuando las personas son amantes a las fragancias frutales y amaderadas eso se considera que es su ph verdad cuando la persona tiene un ph alcalino entonces la persona es que eh, le gustan las fragancias suaves sutiles y discretas entonces así es como usted va, va a, este, a evaluar cuál es su ph si, si, le, si le gustan los, la, las fragancias frutales dulces y fuertes entonces sabe que su ph es ácido y si usted sabe de que le gustan solo fragancias suaves porque a veces de nosotros no soportamos una fragancia fuerte es porque su pH es alcalino así que ustedes saben y también está el, el pH neutral que este les permite utilizar todo tipo de fragancias y que le causen náusea mareo o dolor de cabeza por el aroma sea suave o sea fuerte verdad y también tenemos otro consejo de que eh, ustedes también pueden sugerirle a su cliente, verdad, de que a la hora de comprar, a la hora de usar un producto, nunca lo coloquen sobre la ropa para que esto no cause este, manchas, no cause descontento en las personas. Nosotros, como ustedes saben, estamos acostumbradas a ir a prospectar a la calle. Muchas veces sucede que ofrecemos una fragancia y nos dicen, no, porque ese producto mancha la ropa. Y dígale a usted, mancha la ropa si se lo coloca sobre la ropa no le va a manchar la ropa si se lo coloca antes de usar la ropa porque les recuerdo que según el ingrediente según el componente de cada producto es la reacción que usted tendrá tanto en su piel como en su ropa. Así que mucho ojo con eso porque eh, los clientes también tenemos que, que educarlos en cuanto a la información de cómo escoger y utilizar los perfumes, ¿verdad? Especialmente si padecen de alergia. Así que, eh, como ustedes saben, eh, hay muchos consejos que podemos sacarles eh, mucha ventaja, pero en todo esto el papel fundamental eh, lo juega la higiene. Así que, como ustedes saben, para que un perfume sea agradable, duradero, pues también tenemos que tomar en cuenta al aseo personal porque eh, también suceden casos de que la persona no se ha aseado y pues se coloca una fragancia y la reacción pues se imaginarán es no va a ser nada agradable verdad así que es muy buena idea que ustedes comiencen a informarse de todos estos tips que que pues están escritos verdad si usted va a google los encuentra, si usted va a la sección de cosméticos de cualquier departamento también los va a encontrar pero aquí lo importante es que los pongamos en práctica para aumentar la las ganancias basadas en nuestras ventas así que chicas eso es lo que les tengo para el día de hoy eh, ha sido un inicio de semana muy bueno Felicidades a todas las que han este, tenido adiciones este fin de semana y muchas felicidades a todas las que están por titularse en su primer eh, título significativo ¿verdad? de esta campaña y también las invito a que no se pierdan este viernes otra super entrevista donde tendremos otra super invitada y espero de que ustedes también puedan participar y compartirlo con el resto de sus equipos Así que feliz inicio de semana para todas Nos vemos el día viernes Compartan la información Si tienen otra sugerencia y otros consejos Por favor mencionenlos en la cajita de comentarios Para que sus compañeras también puedan ellas ir aprendiendo Y colaborar entre todas nosotras Así que nos vemos el viernes